Bueno, esperemos que ahora sí. Parece que ha habido algún pequeño problema técnico en el cual eh, no, no habíamos... Eh estar en, en directo y en, esta última de las, en este último de los encuentros de Open expo Virtual Experience en este 20 de junio del 2020 en esta sala IBEXA vamos a recibir a Amparo Marín. Hola Amparo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por compartir esta sesión con vosotros. Gracias, Amparo, por compartir eh, con nosotros esta sesión en la que también estamos eh, esperando a Kevin Alan López, eh, que estaba intentando entrar con nosotros, pero parece que había algún pequeño problema de, de conexión. A María Cristina Vargas y a, como decíamos, a Kevin Alan. No sé si, si ellos podrán entrar. En, eh, con nosotros en esta última sesión del día, en la que vamos a dedicar a coronavirus makers internacional. Y digo coronavirus makers internacional porque coronavirus makers amparo es algo que ha traspasado fronteras. Eh, lo primero, primero, primero amparo que te voy a, a querer preguntar es: ¿qué es un maker? Bueno, eh, un maker realmente, o más bien lo, lo que hemos creado nosotros de, de, la, de coronavirus makers, surge como respuesta a, a un reto de la sociedad civil que era eh, la situación de pandemia. Nosotros tenía, vimos una necesidad y era que el material no estaba llegando a todas aquellas personas que lo necesitaban. Entonces nosotros, amantes de la tecnología, ingenieros, médicos, eh, científicos, biólogos, matemáticos, Pusimos a trabajar juntos nuestros cerebros, eh, siempre apoyándonos en tecnología abierta y gratuita, en open source, y dijimos, hay que dar una solución estructural a este problema de pandemia que tenemos. Eh, y así lo hicimos. Eh, nuestro único interés era ayudar y poner en, plan un, un, poner en marcha un plan de contención desde la primera línea. Entonces empezamos a, a fabricar con impresoras, tecnología 3D, eh, pues respiradores para ucis, viseras, mascarillas, eh, eso ha evolucionado a salva e incluso electroválvulas y en, en general material sanitario de emergencia. Y lo distribuíamos pues, a todos aquellos eh, centros sanitarios, personal que lo pudiera necesitar. Y dentro de Coronavirus Makers ha habido un movimiento que es eh, internacional. Habéis hecho y habéis eh, promovido muchísimos eh, proyectos. ¿Nos podrías eh, destacar algunos, Amparo? Pues eh, bueno, hemos un poco fruto de esta de esta necesidad que iniciamos a nivel local, en España, nos empezaron a contactar de otras partes del mundo. Nos contactaron de África, nos contactaron de Italia, nos contactaron de los países del Este y, y sobre todo también de Latinoamérica, eh, porque ellos empezaron a sufrir la misma necesidad que nosotros con un poco de decalaje. Entonces, apoyándonos en el conocimiento que ya teníamos nosotros, pues eh, lo expandimos, lo compartimos con ellos e incluso ex estamos exportando material a, a estos países, a, a Latinoamérica, Nicaragua, Guatemala, eh, donde ya tenemos contactos y hemos eh, forjado muy buenas relaciones. Un proyecto, por lo tanto, internacional que intenta ayudar en tiempos de, de pandemia. Eh, ¿Qué es lo que más se ha utilizado en, en este tiempo? ¿Qué es lo que habéis, digamos, eh, usado más o, o se ha requerido más, mejor dicho, por parte de las diferentes instituciones de coronavirus makers eh, para ayudar en esta pandemia del COVID-19? Bueno, lo primero que empezamos a fabricar eh, fueron eh, viseras con impresoras 3D y casi al mismo tiempo empezamos también a fabricar pequeñas piezas para hacer un respirador que fue, eh, fue un poco el, el nacimiento de, de todo el, el movimiento, los movimientos colaterales que ha habido incluso por parte de otros grupos de automoción o en otros puntos de España. Y más allá de eso, eh, aparte de las viseras, luego se unió una persona que tenía amplia experiencia en la parte de textil y empezamos también a investigar pues, para hacer mascarillas con tejido. Tejidos que estuvieran homologados, tejidos que tuvieran un modelo que fuera estandarizado y que toda una red de talleres y de personas autónomas que querían colaborar pudieran eh, utilizar. Además, eh, este esta iniciativa de coronavirus makers, eh, pues eh, está reconocida y está intentando ser reconocida a nivel internacional, puesto que en un conocido challenge estáis, eh, bueno, pues eh, como no sé si diría entre los primeros eh, y, y más importantes eh, candidatos, sino como el más importante candidato, ¿verdad? Bueno, hemos participado en varios. En, eh, hicimos una, una entrega o participamos en el Challenge de la NASA, donde estaban buscando soluciones para parar la pandemia y luchar contra el coronavirus, eh, luego también nos invitaron a participar en Stop Coronavirus, eh, donde hemos sido seleccionados entre los ganadores y ahora eh, estamos también eh, aplicando a un nuevo challenge del MIT, eh, donde nos han invitado a participar y yo creo que tenemos bastantes posibilidades. Posibilidades que os ha brindado el hecho de estar pendientes de hacer muchísimas colaboraciones con diferentes autoridades, tanto en España, como tú bien decías, como en toda Europa y en Latinoamérica. ¿Ha sido o ha habido algún país en el que especialmente hayáis notado que Coronavirus Makers eh, ha sido requerido para ayudar y para colaborar en esta desgraciada pandemia? Eh, donde más demanda tenemos es en África y en Latinoamérica. De ahí es de donde nuestros compañeros nos están solicitando más apoyo y sobre todo exportaciones de material, ya que ellos no tienen. De hecho, por ejemplo, el respirador, que en España eh, pues nos quedamos a las puertas de conseguir la validación nacional, eh, muy posiblemente consigamos esa validación en alguno de los países de, de Latinoamérica. ¿Y hay alguna barrera especial para que en Europa no se reconozcan tantos logros y tantas... Eh, metas que se han cumplido y que se han prácticamente, no voy a decir certificado porque quizás en algunos momentos falta una, una, una serie de certificación, eh, pero que en otros países eh, sí si ocurra igual? Bueno, yo creo que en general eh, nos ha cogido un poco como país, eh, a España en concreto, pues un poco desprevenidos. Entonces, en la parte de homologación el camino no ha sido fácil, porque al principio pues tenían las competencias unos, luego esas competencias fueron traspasadas, luego volvieron a ser traspasadas. Entonces, en toda esa incertidumbre o quizás confusión, pues cuando querías sacar algo, lanzar algo ya tenías avanzados una serie de pasos, era volver a comenzar de cero. Eh, ante eso nosotros, en cualquier caso, no nos rendimos y de hecho sí que conseguimos la homologación nacional para nuestras viseras, un prototipo homologado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en la parte del respirador lo que ocurría era que no estaba claro cómo llegar a hacer las pruebas en, en humano. Sí que conseguimos hacer las pruebas en ser vivo. De hecho, fuimos los únicos eh, de todos los respiradores que lo hicimos siguiendo todos los pasos reglamentarios y establecidos. Pero eh, para dar el último paso, eh, ...había que acreditar administrativamente una serie de requisitos... ...como es pues estar constituidos como sociedad... Eh, ...tener unas, unas bases mínimas de escalabilidad... ...y nosotros éramos una red simplemente de voluntarios... ...que estábamos haciendo esto de forma completamente altruista. Entonces, por este procedimiento burocrático o administrativo... ...pues no conseguimos das, dar ese último salto. Tenemos la posibilidad, creo... ...creo, de hablar también con David Cuartielles... Que, ...que ha estado también dentro de este proyecto... ...y con Kelvin Alan Soler López... Eh, ...que simplemente pues se eh, tienen que activar la cámara... ...y tienen que activar el micro para que podamos... ...David ya lo tenemos eh, por aquí... ...que hace pues unos meses estuvimos en más allá de la innovación... ...hablando con él... ...Kevin también lo tenemos por aquí... ...pues bueno, menos mal, ya vamos, a, vamos agrandando la mesa redonda... Y tenemos también a Filipe Lardy Y a Roberto también, que no, Roberto también es de la mesa. Roberto García Patrón, ¿puede ser? Sí, Roberto está por ahí, pero... Sí, lo veo, solo tienes que activar cámara y micrófono, subes y así seguimos con la, con la mesa, que ha sido un arranque más, más complicado, solo activando cámara, micrófono y así subes al escenario yo desaparezco os dejo seguir con el curso, mucho ánimo muchísimas gracias a todos que va? vaya todo bien. Gracias a Felipe, CEO de, de Open Expo que, que patrocina el, el, el poder estar con todos vosotros en esta tarde del, del sábado. Estamos hablando con, con Amparo sobre lo que ha supuesto este este reto de, de coronavirus en makers y Hablábamos también en parte con, con eh, David Cuartelles. Eh, ¿Qué proyectos habéis desarrollado de forma internacional? Porque al principio hubo algunos proyectos que se, que se realizaron de forma nacional porque era una emergencia, digamos, local, pero luego el virus se ha ido expandiendo y, y, y se ha desarrollado internacionalmente. David, kevin eh, eh, Kelvin, perdón. Eh, buenas tardes a, a los dos, al igual que Amparo, que ahora ahora ha desaparecido, pero esperemos que dentro de un momentito lo tengamos eh, de nuevo. Aquí lo tenemos. Roberto García, muy bien. Ya lo tenemos también. Eh, me refería a David. Hola a todos. Eh, David, ¿qué, qué, ¿qué proyectos se han desarrollado con, en colaboración internacional? ¿Todos? ¿Parte? ¿Algunos? A ver, yo solo te voy a dar un poco de contexto porque yo no, realmente te explico rápidamente qué es, cuál es el papel que yo juego entre coronavirus makers y creo que ayudará a, a los participantes del panel a comprender mejor de qué estamos hablando. Entonces, cuando se creó coronavirus makers, como mucha gente sabe, se hizo a través de canales de Telegram. Telegram es una plataforma que es bastante horizontal también cualquier persona dé canales y les llame como quiera entonces eh, cuando se creó Coronavirus Makers en España eh, empezamos a crear un montón de canales para diferentes proyectos como ha comentado Amparo proyectos de todo tipo de más técnicos a más prácticos no logísticos de cualquier cosa y empezaron también a surgir canales en otros países eh, gente que, que eh, buscaba poder eh, eh, repetir o emular o sencillamente aprovechar el conocimiento que estábamos compartiendo de alguna forma y decidimos desde, desde las, los grupos españoles abrirnos a colaborar en cualquier forma que pudiéramos, en cualquier formato que pudiéramos, eh, pero no tanto en plan de aquí tenemos y os damos, sino más en plan de bueno, cada realidad es diferente, nos podemos contar lo que hemos hecho, pero cada, cada localización tiene que ver cómo lo resuelven en su, en su sitio, porque es, Diferentes procesos de homologación, diferentes ca capacidades de fabricación, diferentes eh, stocks, ¿no? Entonces, había que, que ver realmente cómo manejar todo esto. Y entonces, eh, como yo estaba muy, muy volcado en lo que eran los grupos españoles, sobre todo la creación de una ONG, que vamos a lanzar entre de poco, eh, involucramos a Roberto, que está aquí en la llamada, que, que se puso a trabajar con los grupos internacionales de diferentes países para ver cómo coordinarnos a nivel internacional y, y qué hacer. Entonces, han surgido dos organizaciones diferentes eh, de, este, de todo este intercambio. ¿no? Entonces, por una parte está la organización nacional de makers, que se va a llamar más que makers, eh, para, para makers españoles que han trabajado o que han tenido interés en trabajar con el tema de la pandemia y demás y, y, y que quieren que trascienda más allá de la pandemia. Eh, y, eh, y a nivel internacional se ha creado otra red, que es eh, RIM, que es la Red Internacional Maker, con la que están trabajando Roberto y Kelvin, si no me equivoco. Y, y que, bueno, no sé quién para explicarlo, creo que es mejor que lo expliquen ellos de que están aquí en, en el panel, ¿no? Pues tenemos la palabra. Kelvin, adelante. Buenas tardes y encantado de tenerte con nosotros. Buenas tardes. Eh, bueno, la persona que puede explicar mejor eso es Roberto. Eh, yo soy parte de, lo, de los integrantes en Latinoamérica, soy de, de Venezuela. Eh, Sé cómo es la, la organización, cómo Roberto ha hecho la gestión de la estructura de la organización. Yo estoy aportando de, de mi experiencia como profesional y en, y en la parte de, de, de mi experiencia en la manufactura aditiva, lo que es la impresión 3D, y, y, y en el escenario donde vivo, que es Venezuela, en la parte de logística, ¿no? Eh, pero eh, quien le puede explicar de, de mejor forma o más detallado es, es Roberto, de cómo, cómo nació la, la parte de la, de la cooperación internacional y cómo se, se engrana todos estos países a nivel latinoamericano con, con lo que es España. Yo le doy la palabra a Roberto, él es la persona más indicada para, para eso. Pues adelante Roberto, todo oído somos. <risa> Pues, buenas, ¿cómo estáis todos? Encantado. Muy bien. Pues, actualmente estamos trabajando en muchísimos proyectos. Como ha adelantado Amparo, pues, lo primero que fue presentarnos en el hackatón del NASA Space Challenge, pero rompimos un poco las reglas porque solamente nos dejaban presentarnos por región, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Nosotros nos presentamos gente de dos continentes juntos directamente. Un poco para adelantar este proyecto como internacional. Es una pena que no encuentro a María Cristina que debería de estar aquí, que fue parte como sujeto del experimento que hicimos con la NASA, que era cómo llevar la, cómo llevar la ayuda desde casa y estar trabajando, teniendo una, una tarea que hacer que tiene una implicación social, pues te aligera la carga de estar confinada y más en Atacama, ¿no? que es un lugar bastante recóndito. Luego somos 17 países colaborando en este momento. El último en aliarse ha sido en Reino Unido, la región de Escocia. Muy interesante la colaboración que estamos haciendo con, con la red de Makers allí. Y estamos intentando crear una organización, de alguna manera, que está trabajando en red con diferentes organizaciones ya establecidas o que todavía están por establecerse, colaborando en la misión de ir. Juntando poco a poco a que tienen estos mismos valores que nosotros, que ha sido trabajar desde la solidaridad, intentando implicarse en la ayuda para llevar a los, los equipos médicos a las personas que lo necesitan. Y también que tienen este componente maker, que recientemente, no sé si lo conocéis, el presidente de Estados Unidos ha declarado la semana maker, que ha sido esta última semana. Es decir, que ya está como habiendo una explosión de intento de conocer, acercarse al mundo maker, porque en realidad sí ha traído una solución. Y yo la prueba que pongo es eh, un mapa que han hecho un, un colectivo californiano en el cual se pone de manifiesto la producción total de equipos de protección médica fabricadas en Estados Unidos, tanto por la industria de inyección como por la, los colectivos de makers, con todo el peso de su industria. Eh, ha sido de 6 millones y medio de productos y en, en España, eh, tan solo con nuestra colaboración de la comunidad que creamos, fue de un millón y medio de productos creados desde el, los colectivos makers. Entonces, estamos hablando de que un país con una población total 10 veces menor está produciendo bastante más simplemente implicando a los colectivos unos con otros. Esta todo... producción de equipos sanitarios... Es, no continúa continúa Roberto continúa no es aplicable pero desde ese punto de vista de auditoría que ha hecho esta asociación californiana cuando se pone en contacto con nuestra coordinadora general una persona ella es la que ha ayudado básicamente a que todo esto esté organizado a que funcione eh, no se creían ese objetivo de producir casi un millón y medio de equipos de producción de protección si lo pusiéramos cuantificando a lo mejor en dos euros, contando la mano de obra contando el plástico las reparaciones de las máquinas estaría hablando de que es la actividad de la comunidad de unas 18 personas ha producido unos 3 millones de euros tan solo desde su y bueno, lo que no es lo que no se podría cuantificar sería pues es que realmente es lo que yo creo que ha hecho funcionar todo, más allá de la tecnología, ¿no? Porque la tecnología es el punto que nos une, el, el amor por es claramente es impulso de solidaridad, de búsqueda de ayuda cuando las cosas están difíciles y parece que nadie te está escuchando. Ahora os están escuchando muchísimas personas y más que lo harán cuando vean este, este vídeo tranquilamente en el canal de YouTube de, de, de Open Expo y, y sabrán de lo que habéis hecho, pero creo, lanzo a cualquiera, Amparo, David, Roberto o, o si cada uno queréis complementar una pregunta, eh, muchos nos preguntamos, que a ver, yo personalmente un, un servidor Coge un código, se lo baja de GitHub, lo complementa, lo personaliza, le pone algo y lo vuelve a subir y, y ahí está. Pero claro, una mascarilla, un EPI, un, unos guantes, eh, eso tiene que llegar físicamente a una serie de personas. ¿Cómo os habéis coordinado para que lo que cada uno produce en su casa o ...lo que cada uno, eh, digamos, eh, produce como software para producir eso en impresión 3D, por ejemplo... Eh, llegue a todos, eso tiene una logística muchísimo mayor porque yo cojo mi código, yo que soy <ríe> muy antiguo y cojo todo lo que tenga que ver con Java lo cojo, lo moldeo, lo pongo lo vuelvo a subir y ya está disponible ahí no, ahí la distribución la logística es muy sencilla pero en vuestro caso, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para que esas eh, eh, eh, todos esos EPIs, esas eh, viseras, hayan en mascarillas, hayan llegado a donde tienen que llegar? Aquí, bueno, no sé, David, si quieres comentarlo tú. Estaba por empezar a decirlo, pero bueno. Vale, empieza, empieza, dale. Sí, mira, eh, realmente eh, ha, habido, ha habido múltiples líneas de trabajo y lo que ha pasado es que con el paso del tiempo hemos llegado a uniformizar el proceso. Entonces, inicialmente, como siempre, hay contactos de personas a otras personas, ¿no? del tipo de, pues si no es un vecino que, que es enfermera en un hospital. Y tú tienes una empresa de 3D y te pide algo. Y tú ves que hay, en el canal de Telegram la gente está compartiendo ese algo que le hace falta. ¿no? Y, entonces, empezó primero con este, este nivel. Y había un montón de gente colaborando con un montón de gente, pero la respuesta, perdón, la, la demanda era, era gigantesca. ¿no? De, estamos hablando de que, por ejemplo, en, en Bilbao eh, ha habido tres colectivos diferentes y donando material, ¿no? Entonces, poco a poco se empezó a, se empezó a ver que había una necesidad logística muy fuerte, como tú bien has comentado. Eh, entonces empezamos a tirar de la logística de lo que se pudo. <risa> eh, por una parte, eh, eh, ha, habido, ha habido gente particular que por sus caracter las caracter características de su trabajo se podía permitir salir durante el encierro, ¿no? Por ejemplo, eh, pues hemos tenido gente que tenía espacios maker que como estaban produciendo material médico conseguían permisos del ayuntamiento o de la policía local o lo que fuera iban al espacio maker a producir y la misma policía local venía a buscarlo al espacio maker y a llevarlo al hospital ese ha sido un caso tipo ha habido situaciones en las que había que transportado una gran cantidad de material y una empresa de logística X eh, se ha ofrecido voluntaria a coger ese material y llevarlo desde A hasta B había situaciones en las que, por ejemplo, en Asturias, el responsable de la asociación MECRES Asturias pues, eh, tenía un permiso extra porque había colaborado en un proyecto de respirador. Entonces, el chico se sentaba en su coche y se paseaba por la región recogiendo viseras de las casas de la gente y llevándolas al hospital. Entonces, había una red logística eh, ad hoc, ¿no? improvisada, eh, que ha funcionado muy bien en todos los niveles. Y cada región es diferente. Luego, a nivel de, de metaorganización, por encima, se empezaron a crear grupos eh, que agrupaban España por regiones. Entonces en España, como sabéis, hay 17 comunidades autónomas y, y dos ciudades autónomas. Entonces eh, aquí está dentro Rosa que comentó antes Roberto y Ro, eh, bueno primero otra persona que es eh, eh, siguiendo su nick se llama Elfo 3D. Entonces Elfo 3D coordinó durante un tiempo el canal el canal de comunicación nacional. Y por problemas personales, porque todo el mundo tenía problemas personales en algún momento durante la pandemia, pues, eh, transfirió la responsabilidad a otra persona, que es Rosa, entonces Rosa León eh, se dedicó a los últimos, yo casi que te diría 70 días, a coordinar el, el grupo de, lo que llamamos el grupo nacional. El grupo nacional es eh, un grupo en el que hay al menos un representante por comunidad autónoma o ciudad autónoma, y cuando falta alguien, pues, este mismo grupo se buscaba la vida para encontrar a alguien algún maker de la región que se quisiera poner como coordinador o coordinadora. Y esos coordinadores lo que hacen es compartir información sobre problemas que tienen y retos y, y posibilidades. A lo mejor alguien dice, oye, nos están donando 10.000 láminas de acetato. ¿A quién le faltan? Podemos donar 5.000. Y entonces se ve cómo se gestiona y se comparte de forma solidaria, se busca la forma de transportarlo, etcétera. ¿no? Entonces, esa coordinación a nivel nacional era más de, de tipo ejecutivo. Y por otra parte, creamos lo que es un grupo de I. +D. Entonces, hay un grupo de coordinación también nacional en el que, en el que estoy yo, eh, en el que entramos una serie de personas que trabajan con proyectos o coordinan el I. +D y varios proyectos. Y, eh, y eh, sencillamente se coordinan para cuando hay un nuevo proyecto, pues se le pasa al grupo ejecutivo. El grupo ejecutivo. Tú pasas los diseños a la gente, la gente los fabrica, luego se recoge, luego se reparten, ¿no? Y en cada región, pues como haya que hacerlo. Entonces, no te puedes imaginar la cantidad de trabajo que hemos tenido, porque había reuniones diarias. <risa> o sea, reuniones diarias de varias horas, porque había que coordinar cosas de <risa> Claro, sí, sí. Yo, o sea, para mí, durante, durante como 90 días más o menos, he tenido tres trabajos. Yo tenía dos, he tenido un tercero, que era <risa> este. Eh, y no te voy a engañar, los primeros días, obviamente, eh, como había más desorganización en general, porque, insisto, esto ha sido, pues imagínate, pues una red gigantesca que está moviendo, se está moviendo, está haciendo cosas y poco a poco se empieza a converger hacia un modo de trabajo y ahora estamos ya en el modelo de convergencia. ¿no? Y, y eh, cuando ya todo ha empezado a funcionar bien, realmente hemos podido reducir la cantidad de horas de trabajo porque ya teníamos funciones aceptadas y aceptables y, y con las que trabajar. Pero sí, ha sido un proceso de, de, de organización en paralelo con ejecución de tareas. ¿no? Ha sido muy interesante, pero también hay que decir que muchos ha salido mucho más pelo blanco que, que teníamos hace 90 días. <risa> Luego, un poco complementando lo que comentaba David, eh, o sea, realmente la clave de, de nuestro éxito, de nuestro modus operandi, ha sido llevar a cabo una estructura matricial, donde había eh, tanto acciones a nivel regional, como luego, cuando mejor empezó a funcionar, es reforzando lo que ha dicho David, cuando hubo una serie de ejes a nivel nacional, ejes cross, ejes transversales, y entonces ahí en concreto cuando tú preguntabas, Paco, ¿cómo lo hacíais en logística? Pues es que se creó un, un grupo específico, vamos, un eje que era logística, liderado por Fran Piqueras, y de esta forma era como la demanda y la oferta la íbamos optimizando yo me acuerdo uno de los momentos más difíciles fue cuando nos pidieron trasladar me parece eran unas viseras desde bilbao hasta sevilla y entonces ahí pues a base de contactos a base de la del voluntarismo de todos pues conseguimos una solución apoyándonos en correos apoyándonos en, en renfe y apoyándonos en, en los taxis entonces ha sido una red logística bastante compleja, pero que al final, fruto de la colaboración, incluso de distintas empresas, eh, pues hemos conseguido los objetivos. Que, que todos habéis comentado que es el esfuerzo de la solidaridad, pero la solidaridad como bien decís, se tiene que plasmar en una logística y se tiene que plasmar en eh, una manera de hacer llegar lo que cada uno eh, produce desde su propia casa, porque los makers eh, por, eh, por definición prácticamente lo hacen eh, en su propia casa y lo hacen para consumo propio eh, a producir en un nivel superior que ese nivel superior se sume al de otro maker y que eso se, se distribuya, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de distribución más o menos, creo que lo ya la hemos entendido, pero también puede haber una colaboración y a partir de ahora, porque esto está todavía en proceso Puede haber incluso, a, hablan los eh, científicos y los epidemiólogos eh, de que en octubre, en septiembre, en diciembre puede haber una, una nueva pandemia y pueden eh, hacer falta pues eh, más eh, EPIs, eh, más mascarillas y puede seguir haciendo falta con seguridad la ayuda y en algunos países en los que está en el pico de la pandemia, la ayuda de los eh, coronavirus makers, pues eh, puede haber personas que ellos. No sean capaces de imprimir, no sean capaces de hacer, pero si sí tengan los materiales, la materia prima, como por ejemplo Kelvin, que, que asiente con la cabeza, nos puede decir eh, qué maneras tenemos de hacer llegar nuestra ayuda en forma de materia prima para que los coronavirus makers se puedan transformarla en esos equipos que puedan ayudar a combatir la pandemia. Bueno, eh, hablando por, por experiencia, eh, ¿cómo funcionaba la, la red de logística aquí en, en Venezuela? Eh, nuestra comunidad no es tan grande como, como en España, eh, por eso que la, la coordinación, la coordinación eh, fue distribuir, se pudo distribuir alrededor de Venezuela. Eh, la, la mayoría de los coordinadores residían en la capital, y tenemos eh, unos integrantes que están fuera de la capital, eh, pero nos comunicamos este vía internet. Pero eh, ya con la, lo que es la coordinación, es un nivel de problema, de vamos a colocarlo nivel 1, ahora teníamos el nivel 2, el nivel 2 de, de los problemas era como hacíamos funcionar la, esta, esta maquinaria, porque eh, yo les le he explicado en varias ocasiones a, a Roberto cómo, cómo funciona eh, la maquinaria aquí en Venezuela de acuerdo a los problemas que, que, que hay, ¿no? Eh, muchos problemas que, que hay, que, bueno, que afectan de, de, incluso de distintas maneras a cada estado del país. Entonces, bueno, dijimos, ok, perfecto. Tenem, tenemos una pequeña comunidad de makers este, los cuales están centralizados en la capital entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a centralizar los esfuerzos de producción en la capital y que por cada maker que tengamos acá se le, se le asigna un hospital eh, asignado que, bueno, que fue asignado previamente por el gobierno nacional. Eh, haciendo un pequeño inciso, eh, cada hospital fue de, denominado como centinela en Venezuela. Que está distribuido, hay X cantidad de hospitales en cada estado del país, los cuales este, están destinados a atender a, lo que son lo, a los pacientes que tengan el coronavirus. Entonces, partiendo de esa premisa, bueno, este, todos los makers centralizados en la capital se le va a asignar un hospital. Y la meta es la cantidad de protectores faciales de esos hospitales y luego dependiendo de la ubicación, se coordina la logística para ser enviados para allá. Pero tenemos otro, otro problema, otro nivel. Ya tenemos un tercer piso de nivel, cómo este, hacíamos llegar esas unidades a esos estados, porque tenemos, en ese momento, en el, cuando comenzó lo, lo que es la, el confinamiento social, eh, teníamos escasez energética. Esa escasez energética... Eh, deriva a la escasez de combustible entonces todos los, este, los que son empresas de encomiendas eh, eh, o personas naturales no puede, no podían trasladarse desde un estado a otro ni siquiera dentro de los mismos estados entonces eh, tuvimos que apelar a los contactos como ya había dicho roberto david a los contactos incluso a amparo de eh, transporte de hortalizas de personas que trasladaban hortalizas y rubros a la capital de, de los otros estados y que se están movilizando a entregar las unidades para que fuese a la capital del estado este, que se le iba a entregar a los protectores faciales y con un enlace en ese estado él se iba a encargar de la distribución de, la, de los protectores faciales porque vimos que... este la situación de, de producción, de cómo solventar las crisis, eh, por lo menos en España, es descentralizado Pero en uh -huh. Venezuela vimos que no puede, podíamos aplicar la misma solución por los problemas que les comenté. Entonces tenía que hacer una solución centralizada y que luego la, la distribución fuese descentralizada. Pero todo el, todo el producto, todo el, el, el, el grueso de la producción tenía que ser este, a juro en la capital, aunque no, no quisiéramos hacer eso, hacer eso, pero la situación llevaba a eso. Entonces, eh, también tenemos este problemas que, que nos quedamos sin, sin filamento. Lamentablemente llegó un punto eh, que nos quedamos sin filamento para la producción, o sea, a nivel nacional no teníamos ni siquiera proveedores y tuvimos que este, recurrir a donaciones internacionales, lo que fue la, eh, una empresa italiana, eh, muy amablemente nos contactó los correos y nos envió desde Italia eh, 30 kilogramos de filamento. Dirán, 30 kilogramos eh, es poco, pero si este, vamos a lo que es el per la cantidad de filamento que se utiliza para la creación de una sola visera, que son entre 30 y 40 gramos, 30 kilogramos de filamento, podemos hacer hasta... ¿Da 900, para muchas viseras? 900 viseras, incluso más, dependiendo este de la habilidad del maker que, que, que la esté produciendo. eso ya lo tenemos quantificado, un maker de, de un nivel con experiencia, Posiblemente tenga este, entre un 5 y un 10% de pérdida ajena. O sea, que sea problema ajeno, que se vaya la, la electricidad o que la, la impresora tenga algún inconveniente. Algún problema. Entonces, ese ese 15% de pérdida incluido en lo que es la producción, pues podemos llegar incluso a las mil unidades sin, sin inconvenientes. Mil unidades sin inconvenientes. Entonces. Por eso por eso intenta, in, in, intentaba hacer hincapié en que, en que la pandemia sigue, en que aún no hay ah. cura para el COVID-19, aunque a, a que aún no hay nada más que las medidas de distanciamiento social, mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque quizás en algunos países de los que nos estén oyendo eh, hemos alcanzado el pico y estamos bajando, en otros estamos subiendo, tenemos que seguir preparados y Coronavirus Makers está siguiendo eh, esa línea de, de actuación que, como antes nos decían Amparo y, y David, es, es muy complicada, complicada de, de, de cuajar, complicada de encontrar, porque el maker es alguien que está acostumbrado quizás a producir para, para, para su consumo quizás propio, de los amigos, que no está acostumbrado... ...a producir en esos niveles, con lo cual este, esta, esta iniciativa de Coronavirus Makers cobra una dimensión especial. Queremos saludar a quien se nos une también hoy, en este momento, a María Cristina, no sé si Jorquera o Yorquera. ¿Cómo te digo, María Cristina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Cristina Jorquera. Jorquera, Jorquera, Barra, vale. Jorquera Barra. Muy bien, María Chile, Cristina. Desde Chile, pues eh, encantado. Precioso país que tengo previsto de recorrer de norte a sur dentro de muy poquito, si, si Dios quiere. Así que desde Chile también eh, contribuyendo a este coronavirus makers internacional que, como decíamos, eh, tiene pues muchísimos retos por delante, los que está superando y los que debe superar. Uno de ellos es el... ¿Qué tipo de producción eh, se requiere más de coronavirus makers internacional? Mascarillas, epis, eh, respiradores, eh, ¿qué, qué es lo, lo que más está requiriendo, o, o depende de cada país, o cada, cada uno tiene su idiosincrasia este, particular. Yo creo que, que, que parte por ello, ya según, según cada país. Nosotros la realidad de Chile es una realidad súper compleja, ya, eh, en el tema de los insumos del, de, de lo que es protección para lo, el personal de salud, ya. Y, y esto se ha dado porque existe una mala administración del Estado que no ha dado la suficiente respuesta para nuestro personal de salud. Y ahí es donde, donde nace la sociedad civil que fuimos nosotros y que estamos apoyando en el tema de las caretas, que son los escudos faciales completos, o sea, las viseras junto con la, con la famosa mica y que no sé cómo le llaman en, en su país, en, en España, ¿ya? Nosotros acá le llamamos mica. Sí, y, aquí en es... España viseras. ¿Cuánto? Las viseras. Vise, viseras, viseras, las viseras de fiamparo. Escudos faciales, sí, viseras o cintillos, ¿ya? Y eh, entonces, eh, eso fue como lo primero que eh, eh, los makers acá en Chile empezamos nosotros como a, a, a producir. Pero a medida que van avanzando eh, eh, en la pandemia y en este momento, que estamos en un momento súper crítico como país, eh, se ha estado pensando también en el apoyo de, lo, de, de, esto, de estas válvulas para los respiradores mecánicos, también se está ayudando en el tema de los salvaorejas, ¿ya? Yo tengo unos salvaorejas que hemos estado trabajando, que eso ayuda bastante también al personal de salud y a quien use la mascarilla. Y también estamos viendo como maker el apoyo con válvulas para los bomberos de, para los bomberos de nuestro país. Paco, por, por darte algunas cifras y... y adelante, adelante, Amparo. Completando lo que estaba comentando Cristina, eh, para órdenes de magnitud viseras, en todo el mundo se han producido cerca de 11 millones, de las cuales solo en Estados Unidos habrán producido unas mil viseras. Esto espérate, es con espérate, diferencia... Eh, espérate, Amparo, porque que el, el dato me parece importantísimo. ¿Producido por makers? Por makers, once, exacto. 11 millones de viseras. Eso es. Entonces, esto es Una con barbaridad. diferencia el producto... Que más se produce en segundo lugar eh, estaríamos hablando de, de mascarillas de tela porque mascarillas sabes que hay de dos tipos uno apuntando lo que decía cristina las que tienen válvulas y otras las que son de tela las que uh -huh. son de tela sería el producto que más se produce de esto estamos hablando de cerca eh, bueno supera un poquito el millón y medio estaríamos hablando más bien de un millón seiscientos un millón setecientos mil viseras a nivel mundial eh, si hablamos de Estados Unidos, pues Estados Unidos es el primer productor, como en todo, y es, ellos han producido unas 800, 900 mil viseras. Y luego ya nos metemos en, en productos que tienen muchas menores, o la cantidad de producción ha sido mucho menor, no llega siquiera al millón, y estaríamos hablando de salvarejas, que sí que se acercan a los 700, 800 mil eh, abridores, y luego las mascarillas de de válvula que esas pues eh, no superan los 300.000 unidades. Estamos hablando de números importantísimos. Coronavirus Makers Internacional está haciendo una labor, bueno, yo creo que merecedora de mucho más de los uh, challenges a los que eh, se, se os ha nombrado y de los que vais a salir de ganadores, pero a buen seguro que también nos encontráis con muchísimas trabas legales. ¿Cuáles son las principales trabas y tenemos a representantes de diferentes países que os encontráis a la hora de por ejemplo hablo de lo que dice Amparo Amparo dice que las viseras eh, como pues es, es es una de las principales eh, manufacturas que hace un, un maker eh, para validar para que, para que las diferentes que, claro, autoridades sanitarias acepten ese eh, esa, masca esa mascarilla, esa EPI, esa, eh, en fin, eh, esa visera como válida, ¿a qué principales eh, retos os enfrentáis? ¿El que sois eh, os consideran aficionados? ¿El que no consideran seguro el que se haga en casa de uno? No sé, ¿qué, qué nos podéis responder? Yo en el caso de España, la verdad es que hemos seguido los circuitos que marcaba la legislación y quizás la principal traba era la incertidumbre de, de quién era el órgano competente de dar esa autorización o esa validación. Entonces ahí pues hemos pasado por bastantes fases. Eh, al principio lo tenía el Gobierno Nacional, luego pasó al Gobierno Regional y luego otra vez se trasladaron las competencias a dos instituciones, que es el ins y la Agencia Española del Medicamento. Y bueno, un poco la dificultad es no rendirse, o sea, ser constante, y, sobre todo, tenerlo todo muy reglado, hacer las pruebas pertinentes. Y yo, por mi parte, es que estábamos bastante tranquilos porque los profesionales con los que contamos, independientemente de que sean voluntarios, al final es gente muy preparada, doctores, eh, ingenieros, y que nos mueve una cosa en común, que es la pasión y las ganas de ayudar. Entonces, pues, contra eso hay, hay poquitas fronteras que te puedan parar los pies. Eh, Nosotros en, en España conseguimos el objetivo para... Eh, ...para viseras y bastante al principio y luego estamos en, en, en trámites para mascarillas de tela... ...que es el segundo producto más utilizado. María Cristina, en... Kelvin, Roberto, hay una cosa que ha dicho Amparo que resulta... ...yo entiendo que para nuestros oyentes es un poquito fuerte. Eh, el problema, no ha hablado Amparo en ningún momento de la calidad del producto... De hacer pruebas con el producto para ver si realmente, eh, digamos, se defiende del virus, por decirlo de alguna manera. Yo no soy experto y no, no, no, no sé ponerle palabras exactas, sino que el principal problema son las administraciones, a quién corresponde, quién certifica, quién no certifica. Eh, realmente esto es duro, ¿no? Porque no estamos viendo que una autoridad pueda decir esto, hay que comprobar esta norma, este tipo de, no sé, como en los coches, no el, el ENCAP en el que eh, este tipo de choque lo resiste, este no, este virus lo resiste, este no, de tal manera traspasa, sino que son las autoridades y el tipo de autoridad y las diferentes autoridades las que ni se ponen de acuerdo. Es, yo, yo creo que debe ser muy duro para alguien que está intentando hacer algo eh, con la mejor voluntad posible y con un esfuerzo realmente eh, titánico, ¿verdad? Kelvin, Roberto, eh, María Cristina, quien quiera responder. Depende Mira, un poco del país. El, eso mismo. Yo, día, por ejemplo, yo, por ejemplo, por ejemplo, ahora estamos en un ejercicio que me reuní el otro día con las autoridades del gobierno de Panamá. Porque estamos en un ejercicio en el cual queremos crear eh, mascarillas y ahí lo están haciendo a través de cooperativas de costureras en un proyecto que hemos organizado. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que estas costureras eh, a nivel local pueden producir una familia trabajando ocho horas, seis días a la semana, 720 eh, mascarillas reutilizables con las que estamos nosotros trabajando. Y para nosotros el objetivo es dar, dotar a la población de Panamá City, que son a lo mejor 2 millones de personas en un mismo de 4 millones que tiene el, el estado de Panamá, 2 millones de mascarillas y entonces nos planteamos la idea de fabricar equipos a, a nivel industrial para crear estas mascarillas. Y el otro día nos estuvimos reuniendo con las autoridades y realmente están encantadas de que estemos colaborando, de que sepan que estamos ahí y de que... Y de que estemos, a, eh, sobre todo España, porque la norma 1, la UNE 0065, que es la que nos está hablando de esta eh, reglamentación del uso de las mascarillas como elemento de protección, eh, también ha sido copiada en muchos países de Latinoamérica. Entonces, para ellos, que nosotros que tenemos la experiencia que nuestras mascarillas cumplen de 18 puntos que está hablando la Organización Mundial de la Salud, 17, se equivocan uno a lo mejor, en este punto, para ellos es una suerte y nos, nos piden ayuda y nos piden asesoramiento. Eh, no sé, no puedo decir, a lo mejor eh, eh, eh, quieren aumentar, quieren ampliar la información en sus países. María Cristina y Kelvin. Eh, no, no, solamente sumarme a lo que tú decías, Roberto, es ¿eh? verdad, nosotros nosotros sabemos que este el virus ha, ha tenido una movilidad a través del, del planeta de una manera... Sub, eh, se ha ido moviendo según, según las condiciones geográficas, según la forma en que se ha trasladado también eh, en, en, la, en los contagios con las personas. Y cuando llegó a Chile, nosotros como Maker eh, hicimos una réplica de esta, de esta experiencia que estaba viviendo, eh, se estaba viviendo en España. Y, y bueno, Roberto, junto con la gente de Coronavirus Maker, eh, facilitaron todas eh, todo la, la, el insumo y la forma de, de que nosotros teníamos que trabajarlo. De hecho, acá nosotros creemos, y se ha, se ha estado eh, viendo en muchos artículos de la prensa, de que la careta o la visera que ustedes dicen, el escudo facial que le decimos nosotros, eh, está, está llegando a hasta un 90% de protección del, del personal de salud para evitar el contagio a través de las vías nasales, de, de, la, de los ojos o de la boca. Entonces... Eh, y esto ha sido para nosotros solamente replicar todo lo que ha, ha, ha vivido España y otros países que ya vienen con el tema de la pandemia desde antes. Pues esperemos que, que todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos viviendo desde China a Europa y a, y a todos los, los países del mundo, ahora parece que golpea más a Latinoamérica, nos sirva para, para poder aprender y nos sirva para poder aprender el gran papel que han desempeñado y que siguen desempeñando Coronavirus Makers Internacional. Amparo Marín, Roberto García Padrón... David Cuartier, patrón. Ha... patrón, perdón, <ríe> que, que nos ha dejado ah, pues, hasta un, un momentito Kelvin Alan Soler López… Eh... Y por supuesto también María Cristina Vargas, pues esperemos que todo vuestro esfuerzo siga dando resultados y el tiempo os vaya aunando esa logística, esa manera de hacer, esa manera de compartir con la que habéis puesto vuestro granito de arena. Que no es un granito, que son muchos granos, que es una montaña la que habéis hecho en esta, en esta pandemia. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo esta última charla también de Open Expo Virtual Experience. Ánimos y muchísima suerte en poder certificar, en poder hacer y, sobre todo, en seguir imaginando y poniendo vuestro conocimiento al servicio de la humanidad. Muchas gracias, Paco. Yo también quería eh, hacer una mención especial a todos los que están... Eh, detrás de este grupo y son los que lo han hecho posible. Bueno, diariamente yo creo que intercambiamos más de 300 Telegram, eh, te lo puede decir Roberto, que está conmigo en el grupo de coordinación. Y, y hay muchas más personas. Y realmente para mí es, es un honor y una suerte y quería dedicárselo sobre todo a ellos, que son los que lo hacen posible. Sí. Esa es la energía y, y a sus valores, a esas personas especiales que han sabido darlo eh, en un momento muy difícil, han sabido cómo adaptarse y crear soluciones en lugar de quejarse, ¿no? Ha habido muchísima queja durante la pandemia y ha habido un grupo de gente especial que ha intentado dar una solución, a ellos les doy las gracias. Gracias a todos. Gracias. Eh, sí, no, sí. Y también dar las gracias desde Chile a... A España, a Roberto, a Amparo, ya que hemos generado unos lazos súper fuertes, hay, hay un sentido de, de comunicación muy potente. Es verdad lo que decía Amparo, son más de muchos grupos de Telegram donde nosotros hemos estado ahí eh, compartiendo la experiencia. Y agradecer también a la gente que de alguna u otra manera se ha hecho parte de esto de manera totalmente... Eh, colaborando de manera anónima. Nosotros, por ejemplo, en Atacama y una de las cosas que no alcanzé a decir al comienzo y en Atacama nosotros hemos llevado esto solamente con la gente civil, acá no hay ninguna ninguna entidad gubernamental que nos ha apoyado y, y eso yo lo tengo que destacar. Profesores, eh, estudiantes, gente que es totalmente anónima dentro de la sociedad está aportando en esto porque hay una preocupación. Eso, y muchas gracias Paco por la invitación. Gracias a ti, gracias por, desde Atacama, donde, bueno, tengo grandísimos recuerdos y, y, y pienso, si Dios quiere un día volver, eh, ¿Hay no no, no, no, sabía, no sabía que era Atacama, sabía Chile, y por eso os dije antes, Chile con grandes recuerdos y volver, pero Atacama todavía me trae mejores mejores mejores recuerdos. El desierto de Atacama, donde el desierto florece, Algo Acá, algo precioso, algo espectacular de noche, si te gusta, si te gusta mirar al, al, al cielo. No, no, no, por, no por casualidad está, está lleno de, de observatorios astronómicos, ALMA últimamente y, y todos ellos. Bueno, pues muchísimas gracias y, y Kelvin, dejo ya también que despidas para se nos va se nos vaya el tiempo. Agradeciendo todo vuestro esfuerzo y todo vuestro conocimiento al servicio de, de la humanidad. Vale, eh, muchas gracias por la invitación, gracias a Roberto, este, gracias a la comunidad de, este, de España por integrar a Venezuela en el movimiento internacional. Estamos sumamente agradecidos y estamos cooperando de manera profesional, de manera este, filantrópica, de cómo podemos ofrecer una solución a todos los problemas utilizando la, la manufactura aditiva, lo que es la impresión 3D. Y bueno, este, estos esfuerzos se entran sus frutos a, a, a, en, en el tiempo inmediato. Muy bien, pues muchísimas gracias a Kelvin, muchísimas gracias a todos los que han compartido con nosotros desde esta sala Ibexa y desde otras muchas salas a todo este tiempo, estos cuatro días de Open Expo Virtual Experience, que promete volver con nuevos contenidos, que promete también reinvertar, reinventarse en algunos pequeños contenidos, si Dios quiere, y podemos pues presenciales en cuanto lo. lo permita la, la pandemia y open por siempre